Al menos en Costa Rica, sí tendemos en una primera fase a bueno, colaborar con universidades extranjeras y eh, posteriormente a utilizar las herramientas que, que existen. Eh, creo que es, debemos ya empezar a, a, a plantearnos una nueva fase en la que sea, seamos nosotros quien desarrollamos ese tipo de software y ese tipo de de complementos para los drones en los que podamos entonces eh, utilizarlos nosotros mismos y eh, a partir de nuestras propias experiencias aquí en, en, en el territorio. Si nos pudiéramos capacitar en el desarrollo de estos tipos de softwares, eh, podríamos aportar más que con solo utilizarlo.